¿Cómo están? Hoy voy a hablar sobre Minecraft. Hoy día voy a presentar a los muñequitos estos. Este es Esteve y este, este es Alex. Le estoy contando las cosas que pasan en Minecraft cuando los de Minecraft estén recorriendo todo el mundo. Ahí encuentran unas casitas donde viven unos aldeanos. Pero en algunos tiempos los personajes de Minecraft sale a pasear y encuentra animales para tenerlos de comida. Y como personajes de Minecraft hay animales como... La oveja negra, la oveja, la oveja marrón, la, el, la vaca, el pato, el conejo, etc. Pero también en Minecraft aparecen como ladrones. Cuando están durmiendo, roban las cosas de ellos y ahí entonces... Abre su cofre, cuando entró a su casa, saca todos los diamantes de allí Cuando de llega la mañana, despiertan y, y quieren uno de sus diamantes. Y ve ahí y entonces grita que, que, está, que está decepcionado por sus diamantes. Entonces les pone una trampa. Van ahí, ya los ladrones no podrán entrar y en los cofres que... Contienen diamantes Ya no los alcanzará Ya ahí están escondidos Y ahí ya el ladrón entonces Ya sale de su casa y cuando despiertan Ve que el ladrón se robó sus diamantes Entonces la trampa funcionó Bueno chicos, eso es todo por hoy